Iniciamos la emisión vespertina con información relevante a esta hora. Nos enlazamos. Bueno, buenas tardes, Venezuela. Llegó el día primero de febrero. Mes de rebeldía, mes de historia, mes de trabajo, mes de avances. Tiene que ser mes de febrero, como siempre, de empeño, de perseverancia... Primero de febrero, y llegó febrero rebelde, febrero histórico, mi saludo a toda Venezuela. Mi saludo más allá de nuestras fronteras a todos los amigos, a todas las amigas que siempre nos acompañan a través de las redes sociales, a través de todas las vías de comunicación que tenemos para llevar la verdad de Venezuela al mundo. Hoy estamos aquí en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela, el IBIT, el IBIT de Venezuela. ...vanguardia del conocimiento y de la investigación científica de nuestro país. Estamos precisamente, aquí me acompaña la ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología... ...vicepresidenta de gobierno para la Ciencia, Tecnología, Salud, Educación... ...me acompaña también el ministro del Poder Popular para Tierras y Agricultura... ...por acá está la ministra del Poder Popular para la Salud... ...están los científicos... ...director del Ibit, ...el gobernador del estado Miranda... ...porque estamos en territorio de Miranda... ...Héctor Rodríguez Castro, la primera combatiente... ...Cilia Flores de Maduro... ...porque hemos venido... ...a inaugurar una obra de gran importancia... ...para el conocimiento científico de Venezuela... ...para la producción de más ciencia para el país, hemos venido a inaugurar esta gran obra de la ciencia el primer parque científico y tecnológico de Venezuela primer módulo arrancan los parques científicos y tecnológicos de Venezuela que se regarán por todo el país, para llevar ciencia y tecnología abierta aplicada a la paz aplicada a la vida y aplicada al desarrollo, bueno, ministra vamos a empezar a ...recorrer este espacio maravilloso que se ha construido a propósito de la instalación en Venezuela... ...de estos módulos del Parque Científico y Tecnológico. Recuerdo que fue nuestra gira hacia Euroasia en junio de 2022, hace siete meses exactamente. Siete meses estábamos por Euroasia en una gira maravillosa por Turquía... Tuvimos también en África, en Argelia, tuvimos en Irán, Qatar, Kutuwey, Azerbaiyán. Y llevamos una línea clara de articulación científica y tecnológica para el desarrollo de Venezuela. Y allí en Irán fuimos asombrados, pues, cuando el gobierno de Irán nos invitó a las afueras de Teherán a la visita del parque, lo que nos llamaron el Parque científico y tecnológico. Allá en Pardis, en las afueras de Teherán, estaba haciendo un clima bastante frío, allá en ese lugar, muy hermoso. Y nos sorprendimos al ver esa zona de desarrollo donde la ciencia aplicada logra la inversión necesaria y el desarrollo económico e industrial de todos los proyectos científicos aplicados a la salud, a la industria, a la agricultura, a la educación, etcétera, etcétera. Y yo dije: este es el modelo que nosotros debemos replicar, que nosotros debemos desarrollar de manera autónoma y soberana. Y aquí estamos, inaugurando esta obra, entregándole esta obra a las generaciones futuras de científicos, de científicas, de innovadores, innovadoras. Aquí estamos, pues. Vamos a dar el primer paso aquí. Adelante, ministra, por favor. Adelante. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Estamos contentos. La comunidad científica nacional honrando el compromiso para construir ecosistemas que permitan la interrelación total de la industria. ...del sector científico y académico del país... ...pero sobre todo promover nuestras propias capacidades... ...con identidad nacional, con talento formado en Venezuela... ...que va a los problemas, a la raíz de los problemas... ...para aportar soluciones. Correcto, aquí estamos en el primer módulo, ¿verdad? En este primer módulo nos encontramos con José Hernández... ¿ah? Muy buenas ...científico. Tardes, para nosotros demostrar en este primer módulo... ...lo que es una de las prioridades fundamentales... ...del Parque Científico Tecnológico... ...en esta primera parte que estamos inaugurando... ...en esta gran obra que hoy estamos inaugurando... ...del primer Parque Científico Tecnológico de Venezuela... ...nos iremos a todos los estados del país... ...tenemos que desarrollar el proyecto, ministra, compañeras... ...irnos a todos los estados del país... ...y tenemos priorizado... ...la producción de alimentos... ...ciencia y dignidad... La producción de ciencia aplicada a la salud, a la educación, a las tecnologías de la información, a la industria, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos en el primer módulo, ¿verdad? José Hernández, ¿qué le podemos mostrar a nuestro pueblo en este primer módulo hoy día histórico? Primero de febrero, 2023. Muchísimas gracias, Presidente. Bienvenido. Esta es la primera incubadora de más ciencia, Parque Científico Tecnológico de Venezuela. Eh, por acá tenemos lo que se refiere a una enfermedad que está atacando a los cítricos a nivel mundial. Uh -huh. Venezuela no escapa de ella. Eh, comenzó en China, es de origen bacteriano y es transmitida por un sílido, eh, un insecto muy pequeño, parecido a una chicharra... Que lleva en su aparato bucal, en su mandíbula, lleva la bacteria y la va inoculando en cada una de las plantas. Esta enfermedad se llama dragón amarillo. Dragón amarillo, sí. el dragón amarillo. O HLB. La traslada a un insecto, la pequeño insecto. Es un vector. Elizante. Y ya se ha expandido por todo el mundo. Eh, sí. Eh, comenzó en China, en el sureste asiático, eh, luego apareció aquí en América Latina, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Cuba y en 2017 la diagnosticamos aquí en Venezuela. Este insecto la lleva y la inocula en la hoja ah, sí, y en el cual? tallo. Eso es correcto. correcto, en las hojas principalmente. ¿Qué expresión tiene eso en la mata? ¿Qué le pasa a la mata bueno, cuando es inoculada esta enfermedad? Bueno, es realmente... El dragón amarillo. El dragón amarillo o HLB. Realmente eh, lo afecta en cantidad, pues, cuando vemos las hojas de una planta que está afectada, eh, empieza a tornarse de color amarillento, las nervaduras o sus venas, las venas de las hojas, empiezan a, a hacerse corchosas, se hinchan... Y eso impide que lo procesado en las hojas llegue a los sitios donde hay acumulación de almidón. Mm. ¿Qué sucede? Ese almidón se tapona en esos haces vasculares o en esa tubería y ocasiona que los, los frutos se modifiquen por completo. Y las semillas de esos frutos tienden a abortarse, no van a servir para propagar. O sea que se afecta todo el proceso biológico interno natural. Y de producción. Y queda afectada la producción en sí, sí del de... limón. De, de todo... la mandarina, Ajá. de la naranja, los Exacto, cítricos. ¿eh? De todos los cítricos en general. Todo, queda afectado sí. directamente la producción del fruto. Exactamente. Ajá. De hecho, Ese fruto, si es consumido por el ser humano, ¿corre algún riesgo el ser humano? No, no pasa nada, solamente hay que un el sabor diferente. Queda, hay un sabor diferente. Sí, cuando esperabas probar una naranja valencia o una naranja california que es de muy buen dulzor... Ahora la vas a encontrar que sale a, sabo, a sabor a dragón. A ah, sabor a dragón, a dragón amarillo, precisamente. Bueno, desde ese punto y de vista... sale las semillas salen estériles, entonces? Estériles, sí. Totalmente Hay un aborto estéril. de semillas, eh, algo parecido a esto. ¿Dónde hemos detectado un... esta enfermedad? Bueno, se detectó en 2017 en toda la zona productora del centro del país, eh, sobre todo en Carabobo ¿Qué se, y se presume Arbol. cómo llegó esa enfermedad? Eh, bueno, en el 99 se encontró el sílido en el país, en mm. Falcón. pudo haber en... es el insecto? El, es el insecto. ¿Qué tipo de insecto? Eh, es eh, parecido a una chicharra. Imagínense, una chicharra, pero de 3 milímetros de Correcto. Tamaño. Y esa chicharrita... Se pudo haber dispersado Se pone hecha broma por todos lados. Lo, otra cosa importante es que de una planta enferma, de donde nosotros... Por lo general, los cítricos se, se propagan con injertos, Correcto. clonándola. Es posible que de, la, de una planta madre, donde sacaron el injerto, clonaron hacia otra planta y transmitieron y la transmitieron, enfermedad del dragón amarillo. Ah, Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué le podemos mostrar nosotros a los productores de cítricos del país y a nuestra niñez, a los niños y niñas que nos están viendo y nos ven de programas tan interesantes como este, que es la inauguración del primer parque científico tecnológico de Venezuela, aquí en los Altos Mirandinos? ...en la sede de Libit. Aquí está esta gran obra que estamos entregando hoy... ...primero de febrero, día en que inicia el mes de febrero rebelde. ¿Qué le podemos decir a la gente? Bueno, de, bajo ese escenario, desde, el, desde ese punto de vista... ...en el Instituto de Estudios Avanzados IDEA... ...nos propusimos eh, ensamblar algo como un kit de diagnóstico... ...que le diera la oportunidad a los productores... Eh, ...de los productores cítricos particularmente... ...que le era la oportunidad de obtener un diagnóstico oportuno y rápido. Esto es lo que llaman ciencia aplicada. Esto es Correcto. ciencia aplicada. Correcto, ciencia útil. Sí. O sea, la ciencia, el conocimiento aplicado a una necesidad, a un problema... ...buscando una solución. Así es. Ciencia aplicada. ¿Qué me dice de la ciencia abierta? Bueno, Vamos eso, a explicarle a la sentido, gente de manera abierta. Cómo no. En ese sentido, eh, elaboramos un kit de diagnóstico rápido. Eh, en este kit, ese kit consta de un koala en el cual está... Una herramienta para hacer notas en campo, obviamente su bolígrafo. Tenemos agua, que es uh -huh. parte de la reacción donde se hace el diagnóstico. Una solución yodada, que es básicamente yodo, no es, uh -huh. es algo muy elaborado en un laboratorio. Uh -huh. Además tenemos un gotero y un instructivo que está por acá adentro Correcto. para las personas para que se vayan guiando. Correcto. ¿Sí? También tenemos... Con este equipo, entonces tú procedes... A hacer el diagnóstico. Eh, sí. Eh, de hecho, se le hemos colocado en la mano a los productores, tanto de la zona productora de Carabobo y Yaracuy, como de aquí de Miranda, Qué bueno. en Araira, y hemos contado con su aprobación. Buen eh, resultado. Eh, sí, hemos salido satisfactorios. Aplican el kit a la hoja. Eh, sí. Eh, si o me altario. permite, le puedo hacer una demostración. Vamos a hacer la demostración, adelante, pues vamos a mostrar esta demostración, valga la expresión. Vamos a demostrar esta demostración, valga la expresión. Tomo una hoja que está enfermita... ...y hacemos un raspado sobre la hoja... ...un raspado con una, una lija, lija sencilla en el kit... Este, ...esta hoja le hacemos un raspado sobre todo y principalmente en la nervadura principal... ...es decir en su vena principal porque es allí donde se acumula el almidón... ...que luego reacciona con el yodo... ...la introducimos en el sobrecito que también está en, la, en el kit... ...y aplicamos agua. Y sí, es agua. ¿Dos goteros de agua natural? Eh, aproximadamente un, un ml de, de agua. Lo importante de esta agua es que esté limpia. Si se fijan bien, ya tenemos restos de tejido vegetal en el sobre. Amasamos un poquito para que se termine de desprender de la lija separamos la lija un poquito del sobre, volvemos a abrir, y con el yodo aplicamos una gota de yodo a la solución para esperar la reacción. Esta reacción dura entre 3 y 5 minutos. Sin embargo, de acuerdo a la condición de la planta, puede ser casi que instantáneo. ¿Qué esperamos? Esta es una solución de yodo con agua, y si la ven, si se puede ver así, es amarilla por completo. La del tejido afectado es negra. Eso indica que esta planta está positiva a dragón amarillo. Correcto. Es allí donde está el diagnóstico rápido, oportuno, en campo, el productor lo puede hacer él mismo y puede tomar la decisión de qué hacer con estas plantas que, que terminaron siendo... ¿Cuál es la decisión recomendada? Eh, bueno, hay, hay varias estrategias. Una de las principales estrategias es la eliminación si estamos a nivel de vivero. Obviamente, eh, cuando la tenemos así a nivel de vivero es más fácil, pero cuando la tenemos en campo, ahí hay que proponer cuál es el manejo que hay que darle a esa planta. Eh, muchas veces pasa que en campo el manejo que se le ha dado a la planta, es decir, las podas, la fertilización el manejo fitosanitario o el control de, de otras plagas, no no se ha hecho efectivo. Y es ahí donde tenemos que profundizar, es, es hacia allá donde tenemos que apuntar. Y en ese, en ese apalancamiento nosotros consideramos que hay varias estrategias que, que podemos hacer y es así aquí donde más ciencia nos puede impulsar, puede propiciar un desarrollo, nos puede apalancar a desarrollar nuevas estrategias de alternativas de manejo Correcto. y así poder frenar al menos el problema de HLBO. Ciencia problema. aplicada, ciencia útil, ciencia en la prioridad, la agricultura, el alimento. ¿Qué más tenemos que mostrar por aquí? Señora ministra, pasamos al segundo módulo. Sí, bueno, sí, presidente, eh, aquí hay un proyecto... Gracias, importante. José. Muchas gracias. Pa eh, en, esta unidad, en esta unidad tenemos todo lo que es biotecnología aplicada a la salud. Ajá. ¿Cómo está? Los doctores han desarrollado la enzima que nos permite hacer las reacciones de eh, PCR, y yo quisiera que ellos brevemente le explicaran Excelente, a usted... muy actualizado este sí, tema. Este es un tema Aplicado de biotecnología, a la salud. pura biología Por molecular. Favor. Buenas tardes, señor presidente, y al pueblo de Venezuela. Sí. Este, mi nombre es José David Rosales, soy investigador del Instituto de Estudios Avanzados, y eh, aquí le quiero presentar el desarrollo de la enzima o proteína TAC polimerasa. Correcto. Es una enzima, es una proteína que actúa como una fotocopiadora para amplificar el gen de interés a través de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Uh -huh. Y ya la conoce mucha gente por el diagnóstico del COVID. Correcto. Sí. En. Esta enzima se usa en los estudios de diagnóstico molecular, ¿sí? Para buscar eh, enfermedades, diagnosticar enfermedades ya sea de salud humana, como el, el COVID, el BPH o, o otras bacterias de interés humano. ¿sí? También desde el punto de vista de agricultura, bacterias como el candidatus, ¿sí? En este caso, es, esas bandas que están ahí son reacciones de PCR positivas, uh -huh. ¿sí? De muestras de campo. ...también se puede usar para diagnóstico de interés veterinario. TAP polimerasa la llaman. Sí. Este, el, este es el kit. El kit directamente, fíjense. TAP polimerasa. ¿Dónde produce ese TAP polimerasa? El, el, en principio en la funda, en el Instituto de Estudios Avanzados. Ahora vamos a... Esto es una a, prueba ya. Sí. Esa es la, como decir, el, el, la enzima que se produce. sí. Parece poca... Pero en un tubito de ese puede haber entre 5 o 2.500 reacciones para hacer diagnóstico. Ah, pues. Sí. Ah, lo que es la ciencia, ¿verdad? Sí, es, es bastante útil para hacer el diagnóstico molecular. Correcto. Es un producto que es importado, muy costoso, porque tiene que venir en cadena de frío. Al producirla aquí en más ciencia... ...podemos abaratar los costos hasta más del 90%. Más ciencia para lo que salga, pues. Sí, sí, y llevarlo rápidamente al, a los institutos de salud, de investigación... sí debe ser. ...y universidades. Hay que unir todo el conocimiento científico del país. Toda la capacidad de innovación y todo el inmenso movimiento de innovadores, innovadoras, científicos, científicas del país... ...para nosotros avanzar hacia escalas superiores de conocimiento y para... Desarrollar el concepto de más ciencia, que es una ciencia abierta, útil, aplicada a la vida, a la paz, al desarrollo. Es la ciencia que necesita Venezuela. Sí. Bueno, Mariana. Gracias, muchas gracias. Gracias. Mariana y Torres. Torres y José Rosales. Bueno, muchas gracias. Sigan adelante. Que Dios los bendiga. Seguimos adelante. Ministra, vicepresidenta de gobierno... Así es, presidente, cada una de estas experiencias representa entonces la suma de capacidades de los centros de investigación vinculados a las necesidades del sector industrial. Aquí tenemos Correcto. una serie de pensamientos y políticas que van orientando muy el Plan Nacional espacios, de Ciencia. Muy bonito los además, bien adecuados, bien ambientados, con colores pasteles, muy sobrios... ¿Verdad? Muy elegantes. Aquí estamos entrando en el módulo 2 del módulo primer dos. parque científico tecnológico de Venezuela. Mi saludo a esta juventud, la juventud de la ciencia. ¿Todo bien? Aquí tenemos proyectos que están dedicados, Presidenta. A, a la... la alimentación de los niños. Así es. Y las niñas. <risa> y a la salud también de los niños. Y a la salud. ¿Qué vemos primero? ¿Qué mostramos primero? Vamos a comenzar por aquí, Presidenta. Bueno, izquierda. adelante. Buenas tardes, señor Presidente. Este, la iniciativa Promil es una iniciativa desarrollada en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, pensada originalmente para acompañar el programa de alimentación escolar. Es una bebida en polvo de múltiples sabores, que tiene multivitamínicos, prebióticos y probióticos, lo cual estimula la buena digestión de los alimentos en los niños y además de eso los nutre de una forma... ...más completa que lo, que lo hace la alimentación convencional. Correcto. Entonces es una fuente económica y... De ¿Producido 100% importante. aquí en Venezuela? Sí, utilizamos materias primas nacionales y lo hicimos dentro del instituto. Uh -huh. La idea sería poder desarrollar en su totalidad todos los elementos que la constituyen... ...y eso es parte de la investigación científica que... que le es muy importante, ¿sí? No solamente crear el producto, que es importante. Ya está creado, fíjense ustedes. Sabor aquí a mantecado, ¿verdad? Sí, es como una chicha. Una chicha, ¡ay! Sabrosa la chicha. Aquí tienes un alimento sabor a chocolate, ¿ah? Y tienes uno con características y sabor a cereales. Sí. Además la presentación bella, ¿de verdad? Ah, Ángel, ¿qué me sí. dice? Sí, es una presentación de medio kilo, se puede hacer en presentaciones por dosis, que es más fácil para pensando en las escuelas justamente, dosis de 35 gramos, donde el niño pueda abrir el empaque y disolverlo en agua y consumirlo directamente. Y listo, ¿verdad Ángel? Sí. Ángel Seija. ¿De dónde eres tú Ángel? De Caracas. ¿De San Agustín? Sí señor. ¿Tu papá es Ángel Seija? Sí. Mi amigo, vale. Dale saludos Con gusto. Ah, ángel Seija, ¿te acuerdas Silvia? Claro, ese nombre lo he escuchado una vez en mi vida, Ángel Seija, y te pareces a él. Y tú eres científico. Sí. Saliste científico. ¿Y tú te llamas? Gabriela Áñez. Gabriela Áñez. Bueno, Ángel. Excelente. ¿Qué me dice Gabriela Jiménez? Lo felicito, sí. de verdad, por pensar en los niños, en las niñas, en las escuelas, y poder nosotros multiplicar, vicepresidenta de gobierno, hacer la inversión necesaria. ¿Mm? Converso con la vicepresidenta Delcy Rodríguez Entendido. para que hagamos la inversión suficiente y necesaria para que todo este suplemento alimentario creado en Venezuela... Con más ciencia, nosotros lo llevemos a todas las escuelas de este país. A las escuelas primarias, a las escuelas iniciales, a los simoncitos. Sí. Gabriela, Entendido, por favor. Presidente, esta manifestación de conocimiento que va desde la juventud, presidente, también se refleja en la experiencia de 40 años de servicio del doctor oh, sí. del Castillo, médico y científico venezolano, que le va a contar también esta experiencia interesante para la salud pública del país. Jesús del Castillo. Un micrófono, por favor. ¿Qué me dice, doctor Jesús? Sí, mire, nosotros estamos en el centro tratando de escalar un producto que fue ideado en su parte teórica y conceptual y práctica en el laboratorio. ¿verdad? Este producto está basado en hallazgos de nuestro laboratorio. ...de hace casi 20 años. Imagínate. Eh, y, bueno, esta es la aplicación directa de eso que hicimos en el laboratorio. Es una solución de rehidratación oral... ...que es basada en glutamina... ...lo que es la diferencia de la, del uso actual... ...y que está dedicada para prevenir y tratar... ...la deshidratación asociada a las diarreas agudas. Correcto. Y bueno, como usted debe saber, uh -huh. el, el problema de las diarreas es de vida o muerte. Sí. es un hilito, es un hilito. Donde sí. se puede ir la vida muy o rápidamente. No. Sí. La cantidad de líquido que tienen los niños es muy pequeña en comparación uh -huh. a un adulto y cualquier proceso viral o infeccioso con. Eh, ...bacterias que produzcan toxina... ...lo va a deshidratar y ...inmediatamente... Matar. ...muy rápidamente... ...por eso es que Glutikits... ...creación de glutamina... ...creación nacional... ...más ciencia venezolana... ...ciencia aplicada a la salud... ...para la salud y la vida de los niños y las niñas... ...es precisamente para eso este parque científico-tecnológico... ...para industrializar y multiplicar el conocimiento científico de nuestro país para que el conocimiento que ustedes tienen maravilloso conocimiento y el patrimonio de años y además de este modelo, poderoso movimiento científico de innovadores e innovadoras permita llevar todos estos productos a todos los centros de salud del país y inclusive a la familia porque cuando hay una diarrea fuerte la familia siempre recomienda mira, tómate esto, tómate un refresco echarle limón ¿Ah? ...en vez de tomar caldo de arroz... Ajá. ...toma Glutikits... ...toma <risa> ...esa es la propaganda... ...así es... ...en vez de tomar su caldo de arroz... ...tome Glutikits... Sí, ...bueno, esto está basado, fíjense, señor presidente... ...el... ...la inmensa diferencia... ...de este producto con lo que existe en el mercado... ...es que es bajo en glucosa... destrosa ...y bajo en sodio... ...de manera que su consumo es factible en cualquier tipo de diarrea, sea viral uh -huh. o bacteriana, pero además a cualquier edad. Bien. Las personas hipertensas lo pueden tomar, las personas diabéticas lo pueden tomar. ¿Eh? ¿Perdón? Ah, claro, los, las personas con problemas renales lo pueden tomar. Bueno, y lo de asimila forma... mejor el cuerpo. Glutikits, eh... ha nacido Glutikits en el parque científico-tecnológico ...de Venezuela, nace el Parco Científico y Tecnológico, doctor Jesús del Castillo, que Dios me lo bendiga. Muy bien, excelente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Avanzamos, precisamente, vamos por el segundo módulo. Quedan todavía seis módulos más adelante, Gracias, mujeres presidente. y niños adelante. Gracias, presidente. Fíjese, cada una de las experiencias que vienen formuladas según las necesidades de nuestro país... ...tienen acompañamiento técnico. ...inclusive definición de marca, cómo debe presentarse el producto... ...porque Correcto. es esa fase industrial en la que requiere el investigador dar el salto de la idea... ...y de la investigación al bien, al servicio y al beneficio de los productos desarrollados. En esta experiencia... Módulo 3, en esta más experiencia, ciencia. Sí, en esta experiencia, presidente, estamos también trabajando desde la biotecnología... ...desarrollos que tienen que ver para la atención del impacto ambiental... ...causado por derrames petroleros. Las científicas venezolanas con una sensibilidad en la preservación de nuestro ambiente se han dedicado durante años a identificar proteínas que permitan atender los derrames y las afectaciones Más ambientales. Ciencia aplicada al desarrollo petrolero y económico de Venezuela, por favor. Así es correcto. Y a la preservación del ambiente. Sí, este es un producto que es un biosurfactante, es un surfactante de origen natural. ...que proviene de microorganismos. Correcto. La ventaja de este producto es que es biodegradable, amigable con el ambiente... ...y de baja toxicidad. Uh -huh. Por lo tanto podemos emplearlo en diferentes áreas. En el área farmacéutica para la fabricación de, de medicamentos... ...en el área agroalimentaria y en el área petroquímica... ...que es donde vamos a hacer ahorita la demostración... ...de cómo este producto es capaz de dispersar el hidrocarburo... En, en agua. Correcto. Uh -huh. Procedemos a la aplicación del biosurfactante. Sur, Correcto. Está aquí, voy, aquí estamos aplicando la en Net. una cápsula de Petri eh, agua. La agua Net dulce. Y Correcto. Dos Somos científica. de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Nah, sí. no. Ciencia venezolana uh -huh. aplicada a la preservación del ambiente, al desarrollo económico. ¿Qué viene ahora? Correcto. Ahora vamos a aplicar una gota de hidrocarburo simulando un derrame petrolero en, en una corriente de agua. En el biosurfactante. Correcto. Correcto. En el producto creado por Bioella. Perfecto, Bioella. Bioella. Correcto, 20 litros tiene ese ese potecito que ustedes ven ahí. Sí, tenemos una presentación de 20 litros y de, y de litros. un litro. Y correcto. de un litro, o sea que correcto. Lo ¿Puedes aplicar? ¿De acuerdo a la necesidad? Que se necesite. Mire, primera, es eh, en la primera ¿verdad? prueba vamos a utilizar un surfactante de origen químico para que vean cómo eh, los surfactantes se aplican. Ajá, correcto. Ahí vemos en la zona clara la dispersión del hidrocarburo uh -huh. con el cual nos ayudaría después a recogerlo en donde es ¿no? el Sí, correcto. La aplicación y reacción. Exacto. Ahora, Ahora aplicaremos pues, ir... el... A recoger todo el producto regado, el producto contaminante. pues... Correcto. Ahí está Ahora la aplicación. Vamos a aplicar el bioella. En el potecito de un litro. Ajá, ahí viene. Uh -huh. Meralis. Vemos Mira, vale. igual la zona ah, clara. Eh, que estén aquí, aquí esto quiero en hacer cámara. la novedad de que el producto bioella se aplica en menos dosis que un texto activo de origen químico. Por lo tanto, también nos ayuda en esa parte. Tiene mayor eficacia Exacto. En su aplicación? Exactamente. Correcto. Tiene mayor bueno, eficacia. Tremendo, ¿vale? Sí. Más ciencia. Más ciencia. Aplicada a la preservación del ambiente, aplicada a la economía, aplicada al petróleo. ¿Qué dice Gabriela? Bueno, Presidente, esta experiencia es eh, realmente extraordinaria. Es un trabajo hecho por venezolanos. El producto que se aplicó en la primera etapa es un producto privado. Que para nosotros adquirirlo requerimos, por supuesto, pagar licencias, patentes y acceso con uh -huh. las sanciones. Esto se imposibilita para por el esto... desarrollo productivo nacional en la industria petrolera. Buen comentario. Nosotros no podemos dejar de anunciar el efecto que tienen las sanciones sobre el aparato productivo y la ciencia y la educación del país, sobre todo el ejercicio de nuestros derechos. Y nos acompaña el doctor Carlos Canelón de PDB INTEBEP, también científico. Uh -huh que conoce por experiencia el efecto de los derrames, pero además la demanda necesaria para el fortalecimiento de la industria petroquímica. Esta experiencia, presidente, nosotros queremos entregarla completamente a PBVSA como parte de un desarrollo nacional Excelente. y también proteger la creación de nuestros investigadores y científicos. ¿Qué este... nos dice INTEBET? Vamos a dar la palabra aquí. Canelón, Muchísimas gracias, presidente. Bueno, en nombre de la clase trabajadora petrolera y científica, le queremos ratificar todo nuestro apoyo. Y bueno, estamos totalmente dedicados en soportar sobre todo la parte de las operaciones y la calidad de los productos petroleros. Excelente. Bueno, que Dios me lo bendiga. Lo felicito. Sigan adelante, sigan adelante con mucha fuerza. Chócala. Bueno, tercer módulo. Prueba superada. Adelante. Doctora Gabriela, ahora vamos al cuarto módulo. Presidente, durante la construcción también íbamos incubando las ideas y cómo se presentaban los productos, porque el salto de estas experiencias nuevamente ir a la etapa de la comercialización Más ciencia. También, de nuestra ciencia. Más ciencia. Ahora Aquí, vamos a ver todo. la aplicación en algo que Venezuela está avanzando a pasos agigantados. Aquí tenemos todo el la desarrollo. La tecnología de los drones. Aquí tenemos, presidente, todo bueno, el desarrollo ¿sí? que tiene que ver con la plataforma de tecnologías de información para la banca nacional. Eh... Buenos días, presidente. Un placer. Eh, estamos presentes con una propuesta que ofrece un portafolio de servicios para la banca, eh, donde tenemos aplicaciones móviles que pueden ser fácilmente integradas a la aplicaciones banca. Aplicaciones de tecnología a la banca, sí, correcto. Señor. Es lo primero que vamos a ver. Estamos en conversaciones con, con Simón, el presidente del Banco Bicentenario, para aplicar esta tecnología hecha por venezolanos en Venezuela con talento nacional y de altísima calidad para eh, mostrarle al país soluciones que se adapten a las necesidades de la, de la población. ¿Más o menos qué cosas han descubierto que han creado? Eh, cuéntame, tenemos cuéntame, una, cuéntame, cuéntame. Una API de integración bancaria que se puede integrar. ¿Un qué? En una API. Correcto. Es, un, es una, un, una interfaz que se permite entregar a los servicios del banco. Las bases de datos del banco y exponer esos servicios a aplicaciones como banca móvil, banca por internet. Para el servicio público, pues. Para el servicio público. Okay, para los clientes. ¿Qué la... dice el presidente del Banco Bicentenario? Sí, presidente. Estamos haciendo una alianza con la empresa Botic para el desarrollo de todos los servicios digitales para la economía digital. Pero ¿tú? ya tiene su aplicación. Sí, vamos a empezar ¿Qué a aplicación con el Pago Móvil. Van por a empezar, ejemplo. están pensando. No, vamos a empezar. Ya están haciendo, sí, correcto. Estamos trabajando. Doctor Pensamos, ¿tú te no, acuerdas no, del Doctor Pensamos? Sí, pero son dos Dejo cosas. Celo. ¿Ah? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ah? Lo estamos pensando, pero no lo vamos a hacer. Era el no, doctor no. Pensamos. Eso... Este no es el caso, este no es hay, el caso. Hay una segunda línea de trabajo, Ajá. además de los aplicativos que hemos estado discutiendo, que es vinculada a la seguridad de la información. Ya que son tecnólogos venezolanos y es tecnología propia, podemos tener una soberanía para la, prote para la protección de todas las plataformas digitales de nuestra banca. Joder. Y eso es muy importante, que hasta bueno, hace poco era importado. eso, hay que hacerlo. Esa es una línea fundamental, más ciencia aplicada a la soberanía tecnológica de la banca venezolana y de todos los movimientos seguros de Venezuela en el ciberespacio, ciberespacio seguro. Y luego, tenemos que garantizar, los venezolanos y las venezolanas. Es un, es un objetivo presidente. estratégico de Venezuela, el ciberespacio seguro. ¿Qué vamos a ver por allá, Gabriela? Vamos a ver presidente, esta se, parte. Muchas seguimos gracias. Seguimos con los desarrollos que tienen que ver? con el doctor Pensamos. Seguimos con los desarrollos que tienen que ver con la política de infogobierno, de gobierno electrónico nacional... Sailen. ...en donde desarrolladores nuestros y adscritos, por supuesto, al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología... ...le van a presentar las nuevas propuestas que tenemos para la atención de los servicios del vale. pueblo. Mira, Terepaimi y Cipriano, ¿qué nos dice aquí Raúl? Raúl Hernández. ¿Cómo está, presidente? Eh, bueno, mi compañera celero Rosales y mi persona, trabajamos para el Ministerio de Ciencia y Tecnología.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 Así es. Terepaima se la pasaba con un puro y es. con Héctor Rodríguez en sí. su época. Bueno, presidente, este es todo un desarrollo que promueve la empresa Tera para ofrecer servicios, asesoría y acompañamiento tecnológico en materia de geomática. Yo le voy a dar la palabra a Terepaima, especialista y también, inclusive, presidente, formado en China cuando usted era canciller. ¿Verdad? Se formó en China, talento nacional formado en la revolución. lo suyo, pues. ¿Qué me dice Terepaima? Presidente, derivado de las experiencias. De desarrollo en China y a través de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, nosotros impulsamos desde nuestra empresa actual, Tera 21, las aplicaciones con los drones geoscientíficos. Uh, Son drones destinados a la ciencia. Correcto, al estudio de las tierras, el suelo. Tierra, el suelo, los cultivos. La geografía. Geografía, cartografía de precisión. Cartografía. cartografía agrícola. Cartografía comunal. Cartografía de todo tipo. De todo tipo, correcto. Nosotros, por ejemplo, en el tema de exploración de recursos, podemos tener a bordo de estos drones equipo para estudiar la suela, el suelo y detectar nuevos minerales, nuevos recursos para la nación. ¿Cómo avanzado la tecnología, verdad? Uno se pone a ver estas cámaras, estos lentes... ...y todos estos lentes, bueno, desde el cielo pueden lograr imágenes verdaderamente impactantes, milagrosas... Sí. ...que ayuda a la agricultura, que ayuda a todo, a la cartografía, como dices tú. Presidente, esa cámara que tiene en las manos es una cámara multiespectral de última generación... Tiene múltiples espectros y una banda térmica la cual se utiliza para la agricultura de precisión. La banda térmica, ¿verdad? Podemos ver cómo está el estado de los cultivos en el tema de la irrigación. Y las altas temperaturas y las bajas temperaturas se asocian a un déficit o presencia de agua. ¿okay? Correcto. Y eso se traduce en la capacidad de la planta de asimilar. Es muy importante porque con todo el cambio climático hay una afectación en la agricultura tremenda, ¿verdad, Castro Soteldo? Castro Soteldo también es aviador. Sí, sí. Él no vuela drones, él vuela su ¿Ah? Y es tan importante saber el estado real de las cuencas de los ríos, de los ríos, de los suelos, bueno, y también tomar medidas preventivas, el uso eficiente de los insumos, el uso de los insumos. y bueno, ustedes han venido desarrollando toda esta tecnología, ¿verdad?, macrodrones, mediodrones, microdrones, drones voladores... El hidrones Bueno, Venezuela tiene toda la tecnología en drones. Y mucho más, mucho más del más allá. Y la ponemos a la disposición drones. del país para solucionar los problemas que se presentan. Correcto. Esta es la juventud formada para la patria. Ciencia aplicada, más ciencia aplicada al desarrollo de la vida, de la paz, de la agricultura. Mil hectáreas por día, Mil presidente. Mil hectáreas por día recorre, correcto. Náhuara. Bueno. Bueno, aplíquese sí. Wilmer Castro. Sí. Excelente, mis saludos, pues. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide. Precis. Este Es el cuarto módulo, precisamente sí. un cafecito nunca cae mal. Aquí estamos inaugurando, para los que se están conectando, estamos en la inauguración de una gran obra, entregándole a la comunidad científica del país una gran obra. El primer parque científico, tecnológico, económico, industrial de Venezuela. Regaremos al país, llenaremos al país, sembraremos al país de parques científicos, tecnológicos. Ahora vamos al módulo número 5. Así es, presidente. Fíjese, los proyectos que visitamos en este momento ya cuentan con una eh, agenda de cooperación y financiamiento por parte de la banca. Proyectos incubados que van a recibir financiamiento de una vez para seguir entonces el ejercicio de la producción nacional. En esta experiencia, presidente... Biólogos, químicos, ingenieros agrónomos se han dedicado a estudiar las necesidades nutricionales de los semillas y el comportamiento de nuestro suelo y han propuesto fórmulas para fortalecer la producción eh, nacional de la cadena Qué primaria. Importante. Aquí yo me invito, dejo con Dani Felsen, especialista yo invito aquí en tecnología al ministro de alimentos. Soteldo, que le meta el ojo esto. Ponte aquí al ladito, Castro Sotel. Buenos días, buenas bienvenidos. Eh, nosotros hemos estado trabajando en unas fórmulas donde buscamos combinar lo mejor de la parte química. Lo más sano de la parte química, eliminando cloruros, este, eliminando sodio, eliminando ciertas cosas y combinándolos con ácidos húmicos y fúlvicos que eh, son de origen orgánico. Entonces estamos usando lo mejor de lo químico con lo mejor de lo orgánico, buscando que buscando el aprovechamiento eh, más económico de los recursos, el aprovechamiento de los fertilizantes para cada etapa de y los el procesos. Y menor daño al suelo. Y el menor de los suelos, Correcto. de hecho, la recuperación de los suelos es importante porque, bueno, como, como bien saben todos acá, incluyendo el ministro Castro Soteldo también, este la, los daños a los suelos y la, la, la, las pérdidas de, de tierras cultivables por el uso y abuso de agroquímicos ha sido... El muy uso bien. y el abuso. De agroquímicos. Correcto. ¿no? Entonces, también nosotros incluso promovemos la, la, la, las opciones de usar controladores biológicos de placa, pero ese es otro tema. Pero acá estamos remediando. ¿Qué tienes por acá? ¿Qué le podemos mostrar acá hoy el día de la inauguración primero de febrero del primer parque científico, tecnológico e industrial de Venezuela? ¿Qué le podemos mostrar a Venezuela, a los productores, atención productores agrícolas, hermanos y hermanas del campo que producen los alimentos de la patria? Aquí están, miren, la ciencia aplicada para el desarrollo de los mejores productos para que la tierra produzca y para la patria. ¿Qué le podemos mostrar aquí? Tenemos fórmulas para las, los primeros estadios, el, el inicio de los cultivos, uh -huh. para las etapas de desarrollo. Ven para acá, Castro Sotelo. Para las etapas de floración, uh -huh. tenemos solución A y B para hidroponía, para cultivos hidropónicos. Atención, correcto. Estamos también este, enfocados en esa área eh, de manera constante desde hace muchísimo ¿Tienen tiempo. Tienen presentación de 5 litros. Tenemos presentación de 5 litros, de, de litro. 20 litros. Acá tenemos presentación de litros. ¿Qué, qué, qué ha encontrado? Vamos a la palabra Castro Catrozoteldo que tiene la lengua. Esto está, esto está espectacular, presidente, porque esto es el, el famoso NPK que tanto requieren los productores y lo tienen formulado de acuerdo al rubro. Este, por ejemplo, es una mezcla 15-5-5, o sea, tanto de potasio, 5 de nitrógeno, 5 de, de fósforo, y aquí tienen 5-15-5, que es para otro, otro producto. Y esto es mucho más económico que el, el, el fertilizante sintético. Y esto creo que se puede mezclar con 200 litros de agua, 100 litros de agua. Sí, eh, las mezclas promedio son entre 100 y 200 litros, 200 de, agua litros de agua por agua que, litro. Por litro de... de, de. Y tenemos eso, ácidos húmicos y fúlvicos, que mejoran la estructura del suelo, hacen que las raíces absorban mejor los nutrientes. Entonces, estamos mejorando los suelos, estamos mejorando la absorción y estamos economizando en cantidades aplicadas a los cultivos. Y usted decía ahorita lo, lo de los suelos, pero lo más terrible es el, el daño a las cuencas hídricas, a, a, a los no? ríos. Que esto evitaría, de verdad, eh, primero ese daño y en segundo nos daría chance de recuperar nuestra, nuestra salud. Más ciencia, más ciencia? ciencia aplicada a la agricultura, a la al desarrollo, a la producción, a la vida y a la ecología. ...al trato noble y ecológico de las tierras, de los ríos. ¿Qué nos dice la, la ministra sobre todo esto? ¿Dónde podemos encontrar estos productos? Bueno, ¿Cómo pre... se va a hacer para que estos productos entren en una fase industrial avanzada... ...de desarrollo, de producción para los eh, productores venezolanos? ¿Qué me dice? Valga la redundancia de mis palabras. Ajá. Presidente, ya ellos producen 100 mil litros mes de estos productos... ...ya están en fase de comercialización, el parque los está acompañando... para ¿Cómo vamos a hacer para producir más? 200 mil litros. El, el parque nos está acompañando para el escalamiento. millón de litros. Para el escalamiento tecnológico. Estamos, el escalamiento productivo. Estamos haciendo los controles de calidad en el IBI a través de bioreactores y en el centro de química del IBI para escalar la producción. Por eso nos acompaña su director. Además, presidente, esto ya se envió al INSAI, que es el ente regulador de Agricultura y Tierra, Correcto. para que también valide la experiencia. Para que dé su visto bueno. Y su pues. permiso, y su permiso fitosanitario. ¿Qué nos dice Clara? ¿Ah? ¿Qué? Eh, Carlene, a ver tu nombre. Carlene, ese no, el nombre es italiano. Carlene, oh, Carlene Gómez, ¿de dónde eres tú, Carlene? Portuguesa. Venezolana. Venezolana, portuguesa. ¿qué parte portuguesa? Eh, Madeira. En la isla de Madeira, mis padres. Ah, de Madeira. Oh, Portugal, <risa> República Portuguesa. Bienvenida. ¡Obrigado! <risa> <risa> ¿Qué me dices de todo esto? Esto, esto es el futuro. Esto es el futuro para los productores venezolanos, esto es el cambio, como decía el ministro Castro Soteldo, esto es el cambio que nosotros podemos llevar a los productores. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de pensar primero, no solamente en los suelos y en las partes hídricas, en la salud uh -huh. de los productores, para que los cultivos realmente tengan beneficio para todo el pueblo venezolano. Bueno, es eh, la máxima eficacia, porque protege el suelo, protege las aguas, protege los ríos, los manantiales, protege la salud del productor y además multiplica la producción de alimentos para el abastecimiento y la seguridad alimentaria de Venezuela. Esto es ciencia para la vida, más ciencia aplicada para el desarrollo productivo. Bueno, Dani, feliz, si tú si sí eres italiano, chicos, bueno, muy obrigado. A vos, Clarene. bueno, nos vamos, voy muy feliz de este módulo, me voy muy feliz de este módulo. ¿Oíste, Gabriela? Gracias, presidente. Me da gran felicidad saber que Venezuela avanza, que nada ni nadie nos ha podido detener y nada ni nadie nos podrá detener. Estamos en el sexto módulo. Sí, presidente. Ya sexto y último por ahora. Estamos cerca de terminar. Bueno, adelante. Del primer recorrido, presidente. Del primer del recorrido. Primer Correcto. Bueno, nos encontramos, presidente, en la esperanza del país, su educación. Nada de lo que hemos visto anteriormente es posible si no tuviésemos profesionales formados, sensibles y conscientes y comprometidos con la patria. Desde aquí, presidente, plataformas tecnológicas desarrolladas por venezolanos, científicos y pedagogos de Venezuela para la educación de la patria. Correcto. Oh, correcto. Fernando oh, sí. Ruete, Ruete, ¿ese apellido dónde es? Es de origen alemán. Origen alemán. Mi Hoy he saludado a dos alemanes, un jefe militar... ...y un científico educador... No, pero mi, ...Alemania mi, mi, mi está muy presente hoy... ...mi bisabuelo... ...bueno, bien bueno, sí. que viva Alemania... ...bueno, ahí vamos... No, mira, ...Fernando, eh, cuéntame... Eh, mira, lo ...acércate que... más al micrófono, por okay. favor... ...lo que hemos tratado de hacer nosotros acá... ...es desarrollar... ...una plataforma computacional... ...tenemos tiempo trabajando desde... ...por cierto, lo vimos en Cuba... ...en el Hotel Nacional... ...porque eh, hicimos un proyecto Cuba-Venezuela... Hace... en el 2014. Entonces, este, bueno, funcionó bien, hicimos unos unos este, videos, pero para niños, lo, lo chequeamos con la gente de, de, la, de los liceos bueno. y nos dijeron, no, esto es muy infantil, entonces vamos a hacer algo más formal. Pues. Claro. Entonces, bueno, hicimos unos, eh, hacerlos completos, tercero, cuarto y quinto año de bachillerato, en este proyecto estamos metidos con EduCien, que incluye EduKim, EduFis, EduMat y EduBio. O sea, las Correcto. cuatro. Todas las Edu. Todas las Edu, pero de las cuatro materias de ciencia. Uh -huh. O sea, es un poco para incentivar la, la, el, el deseo de los estudiantes a que estudien ciencia. Correcto. Ok. Entonces, eh, eh, nosotros en Química, el Laboratorio de Química Computacional, bueno, en el caso de química, hemos desarrollado Eduquim. Entonces, el, el Eduquim... Para motivar la educación en la química. En la química. EduMap. EduMap edu para matemáticas. Edu y EduBio. EduBio para biología. Y EduFis fis para física. Correcto. Correcto. Ahí tenemos todas las Edu. Ahí tenemos las Edu, entonces... Que bueno. es tan importante que desde niño, niña y la juventud en los liceos, ¿verdad? El estudio de la biología, de la química, de la física, de la matemática, ¿no? ...tan importante, porque es la base para el desarrollo de las ciencias futuras... Por supuesto. ...y poder llegar a este nivel de desarrollo que Venezuela ya empieza a tener. Por un supuesto. desarrollo de la ciencia, la innovación, a niveles con capacidad de ser aplicada a la salud... ...a la agricultura, a la educación, Fernando. Y para hacer... ...totalmente independiente, porque... Si me gusta por... eso que acabas de decir, acércate al micrófono, ¿para ah, qué? Para que seamos completamente independientes. Entonces, independencia independen... nada, oh, nada, dijo Francisco de Miranda. Miranda. Correcto. Pero la única manera de lograrlo es con un desarrollo tecnológico. El IBIC nos ha apoyado fuertemente en el laboratorio. Sí, ha apoyado el IBIC. sí nos ha apoyado Ay, fuertemente. Excelente. Casi toda la gente que trabaja en este desarrollo de Duquim, eh, miembros del IBIC. él y... me dice Héctor? Vamos a darle la palabra a Héctor. No, ¿vale? Héctor, va a hablar... Héctor está emocionado. ¿Qué me dice Héctor? Sí, buenas tardes, presidente. Es un placer para mí estar aquí compartiendo, Gracias. compartiendo con todos ustedes Gracias. y con todos los que nos están viendo. Eh, bueno, sí, presidente. Eh, este desarrollo tecnológico de nosotros, eh, Duquín, eh, como lo dijo el doctor Ruete, está orientado a la a la formación. ...de la química de tercer y cuarto quinto Correcto. año. Correcto. ¿Ok? Está eh, la idea, la intencionalidad es orientarlo eh, para que podamos aplicarlo en todo el territorio nacional... ...tanto escuelas públicas, eh, liceos públicos, importante. Como, como liceos públicos, como privados. Es importante acotar que esta plataforma tecnológica, queríamos hacerle... Una pequeña demostración allí, pero tenemos problemas técnicos que Correcto. siempre surgen de momento. Pero es importante acotar que este desarrollo tecnológico de nosotros cuenta con cuatro procesos fundamentales educativos. Uno que es el proceso de formación, que tiene tres componentes. Una videoclase, eh, videos de práctica, de uh -huh. de, de, de, práctica, de ejercicio, ejercicios resuelto. Y hay un componente que es de... Eh, el reforzar los conocimientos de matemática ¿Por qué? Bueno, porque no, hemos, hemos detectado que a nivel de bachillerato Hay dolencias de algunos elementos matemáticos Entonces, en este primer componente de formación Se da ese refuerzo de matemática Después tenemos un segundo proceso Que es el proceso práctico En este caso, eh, evidentemente no estamos como dentro de un laboratorio En donde los muchachos o los estudiantes van a hacer una práctica de laboratorio claro. Sino que lo vamos a ver desde el punto de vista online Entonces, hay unos videos... Eh, ...que gracias a la colaboración de otro laboratorio de, del Departamento de Química... Uh -huh. ...hemos hecho las grabaciones y se ve la parte práctica del experimental. Bueno, eso es lo importante de esta época que estamos viviendo... ¿no? ...que bueno, hay tantas herramientas en las nuevas plataformas comunicacionales... ...por la vía de videoclases, por la vía de video pedagógico... ...y la vía práctica, combinar todas las formas de educación... Sí, y, y todas las formas de tecnología. Ahí es en donde estamos nosotros, lo que es el proceso multimodal. Multimodal. multimodal Ese que, es el concepto. que es tomar en consideración todos los elementos para la formación, todos los elementos que puedan existir para lograr el objetivo. Eh, presidente, entonces el otro componente que tenemos nosotros dentro del proceso práctico es, es el que más ha llamado la atención, que son los minijuegos. Es decir, hemos creado una serie de juegos en donde los estudiantes van a reforzar con la práctica de esos juegos los conocimientos adquiridos. Jugando se aprende y se aprende jugando. Así sí. es. Ese es el método de Simón Rodríguez, sí. y el hay, método robinsoniano. Y hay dos procesos más, que es el, el, el proceso evaluativo, pero que nosotros no lo llamamos evaluación, sino que dentro de la plataforma tecnológica lo llamamos este, el, el reto al conocimiento. Bueno, ustedes eh, tienen los conceptos bien claros, es te digo. Correto al conocimiento. Y el otro, y el otro componente de, la, de esta plataforma es el, el componente motivacional. A Correcto. través de un tema que se llama ¿Sabías qué? Uh -huh. Eso es incentivar al estudiante a preguntarse y a decirle qué hay más allá de la química. Bueno, todo está bien pensado, ministra Fernando, Héctor, y por aquí tenemos Jessica. a Jessica. Jessica, Jessica, Jessica Fernando, que Héctor. Que tipo... El, Muy bien pensado el todo, futuro, Fernando. El futuro, el el futuro, futuro, el futuro Fernando. Fíjate, el futuro nuestro es y es con la idea de nuestro director acá es promover en el laboratorio químico computacional productos que puedan ser vendibles. Correcto. Entonces fíjate esto: si nosotros que puedan llegar a la gente, a la gente y que puedan ser vendibles, nosotros Correcto. podemos producir esto no solamente para Venezuela, para toda Latinoamérica. Hacer un producto que permita unificar toda la educación, por lo menos en química, en física, en matemática y en biología, con personas que hacemos investigación y que estamos al día claro. en lo que está... Y retroalimentar los proyectos que van surgiendo, que te digo, en Colombia, uh -huh. en Honduras, en Cuba, en Nicaragua, en Argentina, Correcto. en Brasil... ...nos retroalimentamos de la experiencia latinoamericana y caribeña... Correcto. ...para eso es la unión de América Latina y Caribe... Por supuesto. ...para eso es la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños... ...para eso es la unión para el Correcto. desarrollo, eso lo visualizó Bolívar... ...Bolívar hace 200 años cuando dijo... ...para nosotros la patria es América... ...hoy para nosotros más que nunca la patria es América... ...en ciencia y tecnología... ...vámonos a ver un video... ...aquí está el video del Parque Científico Tecnológico... ...para el desarrollo de la Nación... Adelante. Venezuela abre las puertas de su parque científico tecnológico más ciencia. Este parque, que abarca cerca de media hectárea, es un espacio de investigación e innovación ubicado en el bosque nublado de Altos de Pipe en el estado Miranda. El Parque Científico Tecnológico de Venezuela más Ciencia tiene entre sus objetivos estratégicos ...crear redes de valor y conocimiento locales... ...y desarrollar procesos de innovación tecnológica... ...que permitan la optimización y diversificación... ...de los procesos productivos de la industria en el país. Este organismo también prevé la incubación... ...de nuevos proyectos de base tecnológica... ...y de conocimiento, enfocados fundamentalmente... ...en actividades productivas... ...que aumentan la soberanía nacional... ...y responden a una relación... ...respetuosa con el ambiente... ...el Parque Científico Tecnológico... ...de Venezuela... ...trabajará de la mano... ...con el Consejo Presidencial... ...de Ciencia, Tecnología e Innovación... ...con el fin de integrar... ...y aplicar el quehacer científico... ...en la vida cotidiana... ...las áreas de trabajo... Priorizadas para este espacio de ciencia son agroalimentación, salud, ambiente, educación, tecnologías de información, más ciencia, un parque científico tecnológico con sello venezolano cuyo foco está en la innovación. En la construcción de comunidades de conocimientos para la satisfacción de las necesidades reales y sentidas del país. Ante este video que acaban de apreciar justamente de este primer parque científico tecnológico en Venezuela ubicado acá en los Altos Mirandinos, en el IBIT, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas inaugurado por el presidente constitucional Nicolás Maduro. Una obra de gran envergadura. ...de gran importancia para el conocimiento... ...arrancan los parques científicos, tecnológicos... ...en todo el territorio nacional... ...esto surgió en junio de 2022... ...con la gira exitosa por Euroasia... ...del presidente constitucional Nicolás Maduro... ...todas las experiencias en la República Islámica de Irán... ...que permitieron pues desarrollar... Hoy por hoy, este gran proyecto que nace en los Altos Mirandinos, en el Estado Miranda, gracias a un trabajo coordinado con el Consejo Presidencial para la Ciencia y la Tecnología, al frente la Vicepresidenta Sectorial para la Ciencia, la Tecnología, la Educación y la Salud. Gabriela Jiménez ha hecho un recorrido importante, el jefe de Estado venezolano, por cada uno de los módulos donde ha podido apreciar estas experiencias en torno a lo agroalimentario, salud, educación, la tecnología, el ambiente, el impacto que van a tener cada uno de estos proyectos para nuestro país. Recordemos que también... Lo acompaña el gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez, que ha seguido muy de cerca lo que acá se está realizando también para promover las capacidades, pero con identidad nacional, como lo ha expresado la ministra Gabriela Jiménez, cada uno de los módulos con las prioridades científicas para el desarrollo en nuestro país. Acá también los científicos que forman parte del IBIT acompañarán en esta importante actividad y es que justamente comienzan todos estos ejes del Plan Nacional Científico-Tecnológico y de Innovación que tienen que ver con preservar la reserva generacional del pensamiento, la inventiva infantil, adolescente, juvenil y adulta, fortalecer la infraestructura adecuada para la actividad científica y tecnológica. Impulsar alianzas científicas para contribuir al nuevo modelo productivo nacional que tiene que ver con la industria de la ciencia. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vive hasta ahora. Aguacero, mis saludos pues, nuevamente. Qué bonito recorrido. Tardamos, ¿qué? Una hora exactamente, ¿verdad? Procediendo a inaugurar este primer módulo de el Parque Científico Tecnológico para el desarrollo de Venezuela es una idea que tomamos prestada de la República Islámica de Irán en la visita que hicimos en junio les recomiendo a todos los científicos y científicas del mundo que vayan a Irán yo tenía siete años que no iba a Irán y encontré otra Irán un Irán que se despegó como que llegaron los extraterrestres, porque han desarrollado la ciencia y la tecnología al más alto nivel de todas las aplicaciones del desarrollo económico, social, a todo nivel de la sociedad. Y me invitaron a las afueras de Teherán, la hermosa y gigantesca Teherán. Teherán tiene 14 millones de habitantes. Una ciudad gigantesca, a las faldas de una montaña ahí, grandísima. El Guareira Repano de allá. Una ciudad hermosa, grande, de gente muy amable, muy solidaria. Y nos invitaron entonces ya, el último día de la visita, luego de haber hecho las reuniones oficiales, con el presidente, con los ministros, con el ayatola, nos invitaron a conocer lo que nos dijeron. Vamos al parque científico y tecnológico de Teherán. Y quedaba algo parecido a esto. Un lugar alto, de unas lomas. Y allí llegamos, y lo que encontramos fue una maravilla. Una maravilla. ¿Mm? Módulos diversos, donde se desarrolla la ciencia aplicada, donde se logra la inversión pública y privada para el desarrollo de todos los productos. Hay como 300, 300 proyectos, 300 empresas, y han logrado industrializar y llevar a un nivel de desarrollo verdaderamente estimable. Todos esos productos yo dije, bueno, le dije a la ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología de Venezuela, compañera profesora y científica Gabriela Jiménez, vamos a tomar este modelo, vamos a desarrollar un modelo parecido, vamos a adaptarlo a nuestras condiciones, discútelo con nuestros científicos y nuestras científicas. Y siete meses después... ...de esa visita y de esa orden... ...estamos inaugurando esta gran obra... ...hermosa y maravillosa obra... ...del Parque Científico Tecnológico... ...de Venezuela... ...para el desarrollo de la ciencia aplicada... ...más ciencia... ...más ciencia, más ciencia, más ciencia... ...excelente, de verdad... ...maravilloso... ...hermoso... ...necesario... ...apenas mostramos... ...parte de los proyectos que se van a llevar adelante aquí... ...en alianza con todas las instituciones científicas del país... ...de todos los científicos, de las empresas públicas, banca pública... ...empresas privadas, banca privada... ...uniendo esfuerzo en una gran alianza de desarrollo científico-tecnológico... ...en la ciencia y en la tecnología está el siglo XXI... Quien tome la ciencia y la tecnología y la una a las necesidades para encontrar soluciones para los pueblos, tendrá garantizado un siglo XXI de desarrollo, de buena y de máxima felicidad social, como dijera nuestro libertador allá en 1819, un 15 de febrero de 1819. Así que es extraordinario. Esta inauguración, yo quisiera que el gobernador acá del Estado Miranda, un hombre también de ciencia, joven venezolano, aquí en su Estado, Estado Miranda, estamos inaugurando el primer gran módulo de este parque científico tecnológico nos diera su apreciación. Héctor Rodríguez, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes y bienvenido a Miranda. Siempre feliz de recibirlo acá en el Estado y hoy más feliz que nunca por ver esta obra que usted solicitó en ese viaje a Irán hecha realidad. Felicitaciones a la ministra, a todo su equipo y a todos los científicos venezolanos. Presidente, cuando usted nos mandó a la tarea de dirigir Miranda, una de las primeras reuniones que hicimos al llegar acá fue con los científicos venezolanos. En Miranda se concentra la mayor cantidad de centros de investigación y universidades del país y ellos inmediatamente se pusieron a trabajar en determinar cuáles eran los principales problemas, las necesidades y las soluciones. A nosotros nos tocó... Dirigir Miranda en tiempos de bloqueo, de sanciones, con una disminución del 90% de los ingresos. Pero las soluciones a esos problemas han salido de acá, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, de la IDEA, de las universidades, de los investigadores. Las cosas que hemos podido hacer ha sido gracias a las mentes, a la reflexión, a la investigación de los científicos venezolanos. Por eso yo estoy feliz de ver lo que vi hoy. La ciencia es clave para todos los objetivos que nos hemos planteado para profundizar la democracia protagónica, para incrementar la producción del país, para mejorar todas las políticas sociales, la seguridad. Y eh, yo creo que en esta segunda independencia que estamos batallando contra el bloqueo, contra las sanciones, nuestros fusiles, nuestras armas, es la investigación, es la ciencia, es la tecnología. Así que todo este esfuerzo que usted está haciendo es un esfuerzo por construir un país independiente y soberano. Enhorabuena, presidente. La independencia. Científica y tecnológico, es la independencia del siglo XXI. Como dijera nuestro gran generalísimo Francisco de Miranda, independencia o nada, tajante, sin medias tintas, independencia o nada, independencia científica, tecnológica o nada. Y es a través de la ciencia y la tecnología, como venía hablando con nuestra compañera vicepresidenta, ...de Gobierno para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, es precisamente por esta vía... ...que nosotros solucionamos problemas del diario, de la producción industrial, de la producción de alimentos. Damos respuesta a temas de la salud vegetal, de la salud humana, de la salud animal. Damos respuesta a las necesidades de desarrollo tecnológico, informático del país... La independencia del ciberespacio, el cuidado del ciberespacio ante las guerras modernas que son las guerras del ciberespacio. Pero sobre todo, juventud de Venezuela, aquí están los semilleros y las semilleras de Venezuela. Quiero saludarlos a todos, a Saúl Parra, coordinador de semilleros y semilleras de Venezuela, de 16 años, Marcos Sabas, 16 años. María Felizola, 17 años, Nayeli Ramírez, 18 años, Paola Planas, 16 años, Samir Castro, 15 años, Scarly Zapata, 17 años, Sergio Zambrano, 16 años, Andrea Giuseppe, 19 años, y Ángel Bello, 15 años, semilleros y semilleras, formando desde los liceos, desde la educación media captando a las mentes más inquietas, más despiertas, ¿eh? más movidas. Son mentes que buscan respuesta más allá, ¿eh? buscando, captando a los científicos y las científicas, a los innovadores e innovadoras del futuro. Y deben saber ustedes que nosotros tenemos una batalla tremenda contra la agresión del imperialismo norteamericano contra las sanciones criminales a toda la economía, al petróleo, a la banca. Tenemos, bueno, sanciones que persiguen al país, 924 sanciones criminales, medidas coercitivas unilaterales que persiguen a nuestro país y que nuestra patria se ha negado a caer, a desfallecer, que nuestra patria ha resistido y resiste. ...y que nuestra patria va saliendo adelante... ...abriendo caminos al horizonte... ...de la prosperidad económica... ...del avance productivo... ...de la máxima felicidad social... ...de la estabilidad... ...que iremos nosotros asentando, consolidando... ...pero que la base de todo esto... ...en el presente... ...y viendo al futuro, la base de todo esto... ...de un país perseguido, agredido, sancionado... Bloqueado. La base de todo nuestro avance está en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología avanzada del siglo XXI. Y nosotros con la ciencia y la tecnología no solo tenemos que aspirar a ser un país independiente, sino a derrotar todas las formas de agresión y sanciones contra Venezuela, acabarla, pulverizarla. Sustituir todos los productos que podamos sustituir. ¿Ah? En alta tecnología, en comunicaciones. Sustituirlos. Sustituirlos. Innovando, creando. Todo se puede crear aquí y apuntando hacia la unión de América Latina y el Caribe, y a las alianzas con nuestros hermanos del mundo, como Irán, China, Rusia, la India, Bielorrusia, y en América Latina nuestra hermandad profunda con los 33 países que forman parte de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, nuestra gran CELAC, la CELAC científica la CELAT del desarrollo, del conocimiento, de la educación, de la cultura, del arte, de la vida, una CELAT para la ciencia, pensamos nosotros. Quiero saludar, han estado reunidos en Caracas, señora vicepresidenta, quisiera que me hiciera un resumen de estas jornadas de trabajo. Antes yo tengo que saludar, porque no lo hice, a el grupo Odila... ...que nos deleitó con esta maravillosa pieza... Coma de Juana... ...en un golpe de Quichimba, ...su director Israel Girón... ...y todo su equipo aquí, de cantantes... ...músicos... ...músicas... ...gracias... ...tienen otra pieza para ahora, ¿verdad? Bueno... ...empezamos con música y al final terminaremos con música... ...bueno, no está reñido, ¿verdad? No hay contradicción... ...entre la ciencia, la música y la revolución. No hay contradicción. Por el contrario, a la ciencia le hace falta ritmo, música. Bueno, aquí tenemos presentes y quiero saludarlos a los embajadores de Nicaragua... ...Orlando Gómez, compañero, a la embajadora de nuestra hermana República de Honduras... Es Escarle Romero, mi saludo a la Presidenta Xiomara, mi saludo al Presidente Comandante Daniel Ortega, también está el embajador del país que nos inspiró para esta obra, el embajador de la República Islámica de Irán, Ojatola Soltani, ¿está bien pronunciado el nombre? Ojatola Soltani. Y también han estado en Caracas, reunidos, articulando esfuerzos. Pudiéramos plantearle al primer ministro Ral González, que es el presidente pro de la CELAC, ha sido nombrado en Buenos Aires hace una semana, San Vicente y las Granadinas, y el primer ministro Ral González como presidente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Él próximamente nos va a visitar y pudiéramos plantearle hacer aquí en Caracas, que él nos avale, nos dé su visto bueno, su aprobación. Y San Vicente y las Granadinas presida desde Caracas, Venezuela, un gran encuentro científico y tecnológico. ...de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños... ...con todos los ministros, ministras, presidentes de institutos... ...de todos los 33 países de América Latina y el Caribe... ...para crear un gran observatorio... ...un gran instituto latinoamericano y caribeño... ...que articule la ciencia, el conocimiento y la tecnología... ...para todos nuestros países... ...que articule las experiencias... ...cuánto podemos aprender nosotros... ...yo lo veo por Telesur... Les recomiendo Telesur, la pueden ver por YouTube, por Streamer y por todas las redes sociales que existen. Y en algunos países, en algunas cableras hay Telesur, pueden verla. Telesur hace tremendos reportajes sobre los logros científicos y tecnológicos de todos los países. De Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba, Nicaragua, Honduras... ...México... ...y uno dice, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla que noso nosotros echemos una base sólida... ...de unión latinoamericana y caribeña... ...para el conocimiento, la educación, la ciencia y tecnología! ¡Qué maravilla, digo yo, Castro Sotelo. ¡Qué maravilla que podamos compartir... ...para la producción de alimentos! ¿Mm? Una producción sana, ecológica... ...exenta... ...de químicos contaminantes y destructivos de la tierra, del agua y de la vida humana. Qué bueno poder compartir la base de conocimiento y la aplicación de la ciencia... ...a nivel de la salud, para tratar el cáncer, para tratar la diabetes... ...para tratar los temas diversos de la salud humana. ¿ah? ...con los descubrimientos que se van obteniendo por aquí, por allá... ...qué bueno hubiera sido, ¿verdad? Que durante la pandemia del COVID-19, cuando estuvo en su momento de mayor auge... ...nuestros institutos científicos todos hubieran estado coordinados... ...y nuestras políticas públicas hubieran estado coordinadas para proteger a nuestro pueblo. Así que bueno, vamos a avanzar sobre eso, le doy esa tarea señora vicepresidenta de ciencia, tecnología educación y salud científica venezolana Gabriela Jiménez ministra del poder popular para ciencia y tecnología le doy esa tarea de una vez Coordiné con el canciller Iván Gil aquí está uno de los vicecancilleres el presbítero Rubén Molina monje de la religión de las alturas... ¿y de qué? De Katia. De las alturas de Katia, por allá por Boquerón. Él es monje de esa religión. Rubén Molina. ¿Ah? coordinen entonces con la Cancillería, conversen con todos los institutos y vamos a generar una gran articulación científica y tecnológica de América Latina y el Caribe. Vamos a dejar locos a los presidentes a las presidentas, a los primeros ministros. Y la próxima cumbre, dentro de un año, que sea en San Vicente y las Granadinas, presentemos una plataforma con logros, con avances, y decirles, mira, tomamos la integración y la Unión de América Latina en nuestras manos, y la ciencia y la tecnología va a la vanguardia de esa integración. ¿Les gusta la idea? ¿Aprobado? ¿Aprobada la idea? Bueno, quiero saludar... ...al Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la República de Honduras... ...Luther Castillo Harry, mi saludo. Quiero saludar al Viceministro de Ciencia de la República Argentina... ...Diego Hurtado, Diego Armando. Quiero saludar a la Viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento... ...de Colombia... Ángela Olaya Requene, bien bonito ese nombre, apropiación, apropiación social del conocimiento, eso tiene que ver con la ciencia abierta, correcto. Quiero saludar al viceministro de ciencia, tecnología y medio ambiente, también de Colombia, Armando Rodríguez, de Cuba, pero no pusieron aquí, ah, hey, Cuba, correcto, Cuba, qué linda es Cuba. Quiero saludar a Indira Buón Núñez, consejera económica comercial. A Andrea Armas Rodríguez, directora general de ciencia y diputada de la Asamblea Nacional, Andrea. Y quiero saludar también de la República de Nicaragua al director de tecnología educativa del Instituto Técnico y Tecnológico Inatec, Alexander Serrano Tapia. ¿Qué me dice Luther? ¿Cómo ha estado el encuentro? ¿Cómo ves estas ideas de la integración latinoamericana? ¿Cómo avanza la presidenta Xiomara? Vamos a darle la palabra para un saludo del ministro de Honduras, por favor. Ahí, ahí, correcto. Bienvenido. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias, presidente. Es un verdadero honor estar aquí eh, en esta tierra bolivariana, nuestra última visita fue en el funeral del comandante, eh, le traemos el saludo de nuestra presidenta Xiomara Castro, de nuestro comandante Manuel Zelaya Rosales, pero también muy especial de nuestra... Eh, canciller de la Dignidad, Patricia Rodas Vacas que nos dijo que le diéramos ese saludo y un abrazo. Muchas gracias. Eh, avanzamos hoy. Amamos este... Honduras, Luther. Amamos Honduras. <risa> Muchísimas gracias. Honduras Hon... es nuestra patria también. Muchísimas gracias, presidente. Avanzamos un... este dinamismo que tiene eh, nuestra vicepresidenta y ministra. Eh, ...de ciencia y tecnología, no ha permitido plantearnos hoy desde este espacio el proceso de democratización de la ciencia y tecnología... ...pero también el proceso de una inclusión real de la ciencia, tecnología y la innovación. Ese planteamiento desde América Latina, de esta propuesta de la ciencia abierta... ...que tome en cuenta que hoy da un punto final a esa postura de la ciencia elitista y da una apertura a los conocimientos de los pueblos, a los conocimientos ancestrales y que la innovación vaya en consonancia con la necesidad real de los pueblos. Creo que esta voz no pudo ser más genuina que pudiera ser elevada para la UNESCO desde la tierra del comandante Chávez. Un verdadero honor estar aquí, mi cariño, respeto para usted y su pueblo venezolano. Bueno, muchas gracias, Luther. Nos motivan mucho tus palabras. La ciencia, nosotros decimos, ante los problemas, más ciencia. Ante las sanciones, más ciencia. En la búsqueda de soluciones, más ciencia. Para construir el socialismo del siglo XXI, más ciencia. Ciencia abierta y ciencia aplicada y útil para la paz, para la paz, para la vida, para la salud y para el desarrollo integral de nuestro pueblo. Creo que los conceptos están claros, creo que los conceptos son transversales, creo que los conceptos son del consenso de la comunidad científica, tecnológica, no solo de Venezuela, estoy seguro del mundo, no me imagino un científico... A menos el científico loco, el que creó a Frankente. ¿Verdad, Rubén? ¿Tú conoces al científico loco? ¿A dónde lo conociste? En Katia también. Te dice que el científico loco está en Katia. <ríe> Era su asesor, fue su maestro. <ríe> ¿Tú eres de Caracas o el Magallanes, Rubén? ¿Caracas? ¿Dónde están los caraquistas aquí? ¿Y los magallaneros? ¿Los magallaneros van por Caracas? ¿Magallanero que se respete? No va por el Caracas. ¿Por quién van? ¿Por Puerto Rico? ¿Panamá? ¿Tienen que ir por Venezuela? ¿Ah? No me miren con esos ojos, magallaneros. Mira que nosotros los caraquistas... Tocándome el corazón lo digo, si hubiera quedado campeón en el Magallanes, estaríamos apoyando. Estaríamos apoyando, Rubén. ¿A quién? A Venezuela, pues a Venezuela. ¿Me creen? Bueno, así espero. Mañana empieza la serie del Caribe. Primera vez que va a haber ocho países en la serie del Caribe. Embajador iraní. ¿Cuándo trae el equipo de béisbol de Irán para acá? ¿Ah? Pronto. <ríe> Ocho países vienen. ¿Mm? Es bonito, la serie del Caribe es una fiesta. Latinoamericana caribeña. Bueno, sigamos en la ciencia. Yo quisiera que nos diera un saludo... ...desde Colombia, la bella, amada y hermana Colombia... ...la Viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento... Doctora Ángela Olaya, bienvenida a Colombia. Muchísimas gracias, señor presidente. Es un honor saludarlo. Ha sido un honor compartir con el pueblo venezolano todas las estrategias que desde el gobierno del cambio del señor presidente Gustavo Petro estamos articulando para avanzar en la integración de América Latina. La ciencia es el camino el desarrollo tecnológico nuestra perspectiva de gobierno es caminar juntos con los países latinoamericanos que la apropiación social del conocimiento la transferencia de tecnología vaya de la mano con el fortalecimiento de nuestras culturas, de nuestras identidades, de nuestra independencia como países y que esto sea el inicio de un gran diálogo y una gran colaboración que por medio de la ciencia nos permita seguir avanzando en materia de desarrollo y dignificar la vida de nuestros pueblos, es un gusto saludarlo. Bueno Ángela, gracias un aplauso para Ángela, para Colombia Y ahora vamos a escuchar a Armando Armando Rodríguez Que nos trae la ciencia con son Con Guarachi Guaguancó desde Cuba, viceministro, por favor Y con pelota en la serie del Caribe presidente. Y con pelota porque ya llegó el equipo de agricultores de Cuba Correcto. Bueno, muchas gracias. Para nosotros ha sido realmente un honor poder participar eh, con el liderazgo de nuestra querida vicepresidenta y ministra de Ciencia y Tecnología del Poder Popular de Venezuela en estas discusiones muy fértiles. Trajimos modestamente la experiencia de Cuba y la experiencia de Cuba es que la ciencia salvó a Cuba en medio de la pandemia. Y eso es lo que hemos estado eh, compartiendo y de ahí los, los aprendizajes que hemos tomado todos de estos días. Quiero transmitirle el saludo afectuoso de nuestro presidente presidente. Díaz-Canel, del canciller Bruno Rodríguez, y también la alegría de sus palabras, de que en el marco de la CELAC podemos impulsar experiencias de socialización, de las buenas prácticas de la ciencia, porque únicamente una ciencia inclusiva nos puede sacar de este momento difícil que tenemos muchos países enfrentando sanciones. Y quiero también aprovechar para celebrar la iniciativa de este foro de ciencia abierta, de denunciar las sanciones que tienen muchos de nuestros países y de señalar este es un, un contexto muy difícil para desarrollar la ciencia en cada una de nuestras naciones y en América Latina. Muchas gracias, presidente. Bueno, unamos esfuerzos, unamos experiencia, unamos resultados, conocimiento de la ciencia abierta, la ciencia abierta, la ciencia aplicada, la ciencia útil para la vida, para el desarrollo, lo que decía, yo me imagino que esto es de consenso, no me imagino un científico ...o un innovador creando algo que puede ser una solución para la humanidad... ...y frotándose las manos y diciendo no se lo voy a entregar a nadie. No me lo imagino, ¿verdad? Aunque los intereses económicos, sí, compran el conocimiento... ...lo convierten en mercancía, lo convierten en patente... ...lo convierten en secreto y lo convierten en forma de expoliación... ...de dominación de chantaje y de enriquecimiento indebido. Lo sabemos, lo sabemos muy bien, por eso es que nosotros tenemos en América Latina que desarrollar el concepto de ciencia abierta y de integración para las soluciones de nuestros pueblos. Para que le demos un ejemplo al mundo, para los próximos años que están por venir, de aquí al 2030, de aquí al 2040, América Latina y el Caribe desarrolla una ingeniería de procesos, una arquitectura de instituciones que permita tenerle soluciones concretas a temas claves del desarrollo agrícola, agroindustrial, de la industria, de la robótica, de la nanotecnología, de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. A temas claves, tener soluciones para esos temas claves de nuestros países, de nuestros pueblos y del siglo XXI. ...que es lo más importante. Bueno, yo quisiera de Nicaragua también... ...presente en Nicaragua, el Instituto Nacional Técnico y Tecnológico... ...que Alexander Serrano Tapia nos dé también su saludo y sus reflexiones. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo del pueblo de Nicaragua, del comandante Daniel Ortega Saavedra... ...la compañera Rosario Murillo. Y aquí estamos, haciendo más ciencia... Uniendo esfuerzo, ciencia para la liberación de nuestros pueblos, ciencias para la vida, ciencias para la paz. Y esta unión de los hermanos científicos es la que nos hace que podamos avanzar juntos en fe, como familias, para la prosperidad de nuestros pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Igual tenemos una delegación muy importante de la UNESCO, que estoy seguro que se suma a estas iniciativas de integración y unión latinoamericana y caribeña. Se encuentra entre nosotros el doctor Julio Antonio Carranza, director de la oficina de la UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Acompañado de Ernesto Fernández Polkuch, director de la UNESCO Montevideo, Verónica Minaya de la Oficina Nacional de las Ciencias, de la Oficina de la UNESCO en Ecuador, y de Guillermo Anjo, especialista regional a cargo del Programa de Ciencia, y Tecnología e Innovación de la UNESCO. Quisiera que el señor doctor Julio Antonio Carranza nos diera su saludo. bienvenida a la UNESCO siempre. Por favor. Muchas gracias, eh, compañero presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, quiero... Decirle que es un honor para, para nosotros, para mis colegas, estar nuevamente en la tierra de Simón Bolívar, del comandante Hugo Chávez, y un honor que usted esté aquí con nosotros en este acto. Hemos hecho una reunión muy importante para tratar de lanzar y aterrizar e implementar de manera creativa en América Latina y el Caribe, bajo la iniciativa y el liderazgo que ha tomado en este importante tema Venezuela. con la guía de la vicepresidenta Gabriela Jiménez, de una recomendación sobre ciencia abierta... ...que aprobaron los Estados miembros de la UNESCO en el mes de noviembre del año 2021... ...y que es un documento extraordinario que sirve no solamente para aclarar el, estos conceptos... ...que son fundamentales, sino para saber cómo se implementan. Ahora, si hubiera que decir de manera rápida cuál es la esencia de la ciencia, de la ciencia abierta... ...es poner la ciencia al servicio de la humanidad desmercantilizar la ciencia hacer de la ciencia un instrumento fundamental de las naciones entender que la ciencia solamente avanza en función de los intereses de la humanidad sobre la base de la cooperación científica la cooperación científica es un proceso complejo como es la ciencia tiene diferentes fases su carácter abierto debe corresponder a cada una de esas fases los procesos de investigación, reunión de información y después las condiciones para poder ...a hacer la, la aplicación, como usted ha repetido uh -huh. varias veces... ...de los descubrimientos científicos. Esto, eh, y, y, y por supuesto, que toda esa cooperación... ...de ninguna manera sea contraria, sino, uh, sino que refuerce... ...la autodeterminación y la independencia de, lo, de los países. Me parece magnífica la idea que usted ha lanzado... ...de crear una articulación desde la CELAC... ...para el fortalecimiento del desarrollo científico de la región... Es como único puede ganar suficiente masa crítica nuestros países sobre la base de la unidad. Esto es válido para cualquier campo de la vida, pero también, y de manera fundamental, como usted ha dicho, para la ciencia. Y creo que nosotros como UNESCO pudiéramos acompañar esta, esta iniciativa de crear esta instancia a nivel de América Latina y Caribe. Gracias. Bueno, muchas gracias a la UNESCO, en la voz del doctor Carranza. Y creo que sería uno de los frentes principales de avance con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Tenemos varios frentes de batalla. Lo decía yo en las palabras que di en la videoconferencia ante la cumbre de presidentes que estaban todos allí presentes, estaba Lula, Petro, Xiomara, todo. El presidente argentino Alberto Fernández estaban todos allí presentes, y dije avancemos en la construcción de nuestra institucionalidad. Nosotros vemos a Europa y hay mucha gente que admira el entramado de instituciones que la Unión Europea pudo construir en 30 años, ...y el poder que esas institu instituciones tienen sobre la economía... ...sobre la vida social, sobre el desarrollo político, sobre Europa... ...la Unión Europea es una realidad, es un hecho. Hay dudas de eso, creo que nadie duda de eso, ni en Europa ni en el mundo. Igualmente, en África ha avanzado una institucionalidad importante... ...a pesar de como dice el Papa Francisco, del trato injusto, oprobioso, colonialista que le da el mundo del Norte a África, la Unión Africana es una institución poderosa, que tiene un conjunto de instituciones reconocidas y de gran eficacia, de gran eficacia en la acción. Lo mismo hemos dicho para la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, tenemos que dar los pasos hacia adelante en la creación de nuestra institucionalidad. Y yo propuse la creación de una Secretaría General poderosa. Una Secretaría General de altura, de dignidad, que nos articule las 24 horas de los 365 días del año y apoye todas las iniciativas que aprueban los presidentes en las declaraciones conjuntas en las cumbres. Y tenemos que avanzar en la creación de la institucionalidad, puertas adentro de América Latina y el Caribe. Y una de ellas tiene que ser la científica y tecnológica que vaya adelante, señalando el camino, iluminando el camino. Sin lugar a dudas, otra tiene que ser la economía. Ha propuesto el presidente Lula da Silva y el presidente Alberto Fernández que se cree una moneda latinoamericana y caribeña. Estamos de acuerdo. Hay que crear el sistema monetario y financiero de América Latina y el Caribe y avanzar sobre ese espacio. América Latina y el Caribe tienen que tener un bloque de integración económica y más temprano que tarde un sistema monetario con una moneda latinoamericana y caribeña. Tenemos que lograrlo, tardemos lo que tardamos, tenemos que dar el primer paso. Como dice la sabiduría china, para subir la alta montaña, lo primero que hay que hacer es dar el primer paso. Porque tú puedes ver una montaña gigantesca, dos mil, tres mil metros de altura. ¿Mm? Ay, Dios mío, ¿cómo hago para llegar al pico? Mientras lo piensas no vas a llegar. No, me, no, mejor no empiezo pues no voy a llegar. No me voy a cansar. No, Si estás decidido y debes hacerlo... Debes dar el primer paso. Y ya te acercas al objetivo. América Latina y el Caribe debe dar el primer paso para la creación de un sistema financiero común. De todos nuestros 33 países que tenga más temprano que tarde una moneda común. Logro gigantesco para la paz y para el desarrollo de nuestra América y del mundo. Porque nos presentaríamos ante el mundo unidos, unidos, con un sistema monetario, con una moneda, con economías integradas. Se dan cuenta que es el camino. Separados, estaremos como 200 años divididos, enfrentados, cada quien por su lado. Unidos, encontraremos nuestro camino para el desarrollo compartido, para la solución ...de los problemas, de la pobreza, de la miseria... ...de las necesidades de los pueblos. América Latina y el Caribe es nuestro camino. Señora Vicepresidenta, me gustaría que diera unas palabras... ...sobre el logro de esta reunión que han tenido aquí en Venezuela... ...la declaración de Caracas... ...y la feliz coincidencia... ...de que precisamente hoy día... ...en que se aprueba la declaración de Caracas... ...hemos dado primero de febrero... 2023 hemos dado un paso en la dirección correcta del desarrollo de la ciencia útil, de la ciencia aplicada, de la ciencia abierta, de la ciencia para el desarrollo. Por favor, ministra. Muchísimas gracias, presidente. Buenas noches a todos nuestros invitados, especiales hermanos y hermanas de la región, semilleros Científico Futuro. ...de la patria, investigadoras e investigadoras del Sistema Nacional de Ciencia... ...nuestro compañero Héctor Rodríguez, también compañero y padrino de la ciencia en Miranda... ...el derecho humano a la ciencia, presidente, se ha convertido en un desafío... ...la pandemia nos lo demostró, la geopolítica de las vacunas... ...las 927 sanciones en contra de nuestro pueblo, pero también en contra del pueblo de Cuba... ...también contra el pueblo de Nicaragua, que atentan contra los derechos... ...y por supuesto también contra nuestra ciencia contra nuestra conmovisión, con nuestra verdad. Escuchamos la sonoridad de nuestro pueblo y ahí también hay ciencia, pero también hay paz. El derecho humano a la ciencia, Presidente, tiene un solo camino, más ciencia abierta. Y por eso el encuentro que fue promovido por la UNESCO, permitiendo a Caracas ser la sede, nos ha favorecido en el debate, en el encuentro, en el diálogo de los saberes, en querer rescatar y mantener y conservar los saberes, los conocimientos y el sentir de las comunidades ancestrales, afrodescendientes, latinoamericanas, nuestros pueblos caribeños, ahí también hay ciencia, nuestra ciencia, con identidad, con verdad. También hay poesía, presidente, ahí también hay esperanza. El derecho humano a la ciencia es posible solo con la ciencia abierta, inclusiva que permita a cada niño, a cada mujer, a cada ciudadano de nuestra región ser protagonista de los procesos de transformación en el aporte de la construcción colectiva de los conocimientos, no sólo desde el método científico. Hay otras formas también de construir conocimiento y lo reconocemos y lo valoramos desde nuestras comunidades ancestrales. El Parque Tecnológico Presidente es una experiencia más también para construir y acompañar la industria de la ciencia en el entendido que debe estar orientado con los altos principios de la ética y de la moral, y no de espaldas a las necesidades del pueblo. Por lo tanto, presidente, el derecho humano a la ciencia de nuestra región y el sueño de nuestros libertadores se cumple si garantizamos más ciencia abierta para los pueblos de la región, de América Latina y del Caribe. Allí está la igualdad, ahí está la paz y ahí está la educación de todos nosotros. Muchísimas gracias. Está todo dicho. Hemos dado un paso importante, emocionante, al sonido del tambor del grupo Odila, con un candombé del Uruguay, profundo, con la canción Abre el Portón, despido este acto emocionante, donde hemos dado el primer paso y hemos inaugurado esta gran obra del primer paso, Parque Científico, Industrial y Tecnológico de Venezuela. Felicidades a toda la comunidad científica. Vamos por el camino correcto. Estamos del lado justo de la historia y nuestro destino es la victoria. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Bienvenidos siempre. Música, maestro.